¿Usted sigue siendo dirigente del, del movimiento popular del palco ¿verdad que sí? sí? Sí. Estos movimientos que se están dando desde la noche de anoche o hace varios días, ¿qué opina usted? ¿Tienen, ¿Tienen base para protestar? Y hábleme de la forma y el, y el fondo. Mira, realmente si usted analiza, tienen forma, tienen fondo, tienen razón, pero lo más importante es que debemos primero organizarnos, no, no venir de manera espontánea. Pero hay una razón, si usted analiza todos estos apartamentos, entregándolos de manera abusiva, primeramente los dueños de esos terrenos, desde la fortaleza hasta el play, eso está valorado aproximadamente en 200 millones de pesos, no han dado un gel supuestamente favorecieron con 20 millones, es a nada, entonces, aparte de eso, si usted analiza esos apartamentos debieran entregárselos a estas personas que fueron sobresalientes, en los Juegos Nacionales que no tienen vivienda, aquí hay una muchachita que ganó oro en, en en karate entonces y tiene una familia, una muchachita que tiene una criatura ¿por qué no le dan un apartamento a ella? hay muchos deportistas que fueron muy buenos atletas, que no tienen en dónde vivir ¿por qué no le dan a ellos? sin embargo aquí según informaciones el senador la alcaldesa el gobernador, Jaime David, le entregaron apartamento a ellos para ellos hacer lo que les dé su gana. Como siempre lo han hecho. Entonces vamos a ver, aquellas personas que no tienen vivienda, que tienen la necesidad, no tienen dónde vivir. ¿Por qué no le entregan apartamento a ellos? Y no hacerlo de manera antojadiza. Entonces nosotros como Falpo, nosotros nos identificamos, pero primero hay que organizarse. No actuar de manera espontánea, porque no es correcto. Primero se debe uno acercarse a las diferentes instituciones y a las nuevas autoridades que van a entrar. Acercárseles también y decirles que hagan los repartimientos como deben hacerse y que de una manera u otra a estas instituciones que van a salir que no abusen, que no sigan abusando, que no sigan robándole al Estado como le están robando a quienes, a los salcedenses, gente... ...que los apartamentos no lo entregan como deben entregarlo... ...cuando hicieron los apartamentos por la zona franca... ...para quién eran? Mm. Para la gente que vive en Los de Rique... ...cuando lo hicieron en, en Jayabo, ...para quién eran? Para esa gente de la parte alta que vive a la orilla de Juana de Núñez, del Río... ...le entregaron como debían entregarlo? No! La entregaron a aquellos que son cercanos a su partido... ...y no debe ser así, sino a quienes la necesiten... ...no importa el partido que sea... Con ser ser humano, con necesidad, se le debe entregar. ¿De qué tenemos el nombre? Me llamo Juan de Jesús Valle.